Gracias a ese Instituto Sinchi que nos hizo un gran favor de, de sembrar esas diferentes semillas de, de, del monte como para organizar y fortalecer para, para el futuro de nuestros hijos mismos. Por eso yo le agradezco mucho a este Instituto Sinchi. Por esta, por esta planta en la que nos, estamos, que nos vemos por acá. Eso yo la agradecería para, para nuestros hijos y para el futuro de nosotros también y sí agradecemos a ustedes.